Muy buenas tardes a todas, a todos, espero que estén muy bien, eh, con buena salud, vamos a iniciar eh, el día de hoy con esta charla, eh, primero invitándoles a un momento de relajación, de hacer una pausa. De respirar profundo reconectar con este momento presente con nuestro propio ser uh, uh. suavemente ir llenando de paz cada parte de mi ser Y liberarme de peso. Darme un espacio. De calma. De paz. Un oh, Muchas gracias. Hoy... En nuestra serie de charlas sobre lo que haces inspira eh, vamos a tocar el tema de cómo el karma hay que entenderlo para lograr sanar las relaciones, ya que eh, karma significa acción y cada acción eh, tiene un gran impacto, grandes y pequeñas. Todo lo que hacemos tiene impacto. Y un gran campo, un área donde tenemos muchas acciones, es decir, mucho karma, es en las relaciones con los demás. Y las relaciones con los demás son maravillosas. Y cuando no hay relaciones con los demás nos sentimos aislados o solos. Pero cuando estamos con otros, ¿cuál es? Es el sentimiento que tengo. Eh, siento que hay relaciones que son muy buenas y algunas posiblemente necesito sanar cosas en ellas. Ahora lo vamos a tomar desde el punto de vista espiritual. En el punto de vista espiritual, el karma que también se enseña como lo que uno da es lo que recibe. O lo que uno siembra es lo que cosecha. Eso también sucede en las relaciones. Se dice que si uno hace algo bueno, pues recibe algo bueno. Eh, esto puede sonar tal vez muy simplista, pero es profundo. Porque algo que es bueno, que nace de la bondad, nace también de la esencia espiritual del ser. Y uno cuando está en ese estado de conciencia, sus acciones son motivadas por el amor, por la solidaridad, la sabiduría, la bondad, la dicha, la compasión, el perdón. Cuando ahora vemos este mundo que está tan cada vez exacerbando la parte de, de la ira, el menosprecio, el racismo, la xenofobia en las relaciones, eso de qué estado de conciencia viene. Viene de un estado de conciencia de estereotipos, de discriminación, de miedo, que es un estado de conciencia sumamente materialista y no toma en cuenta la belleza espiritual de cada ser que existe. Por eso, ¿cómo arreglar relaciones como las del día de hoy sin un punto de vista espiritual? O sea, si no podemos ver al otro como un alma valiosa, ir más allá de todo lo que nos separa y nos divide, ¿cómo logramos sanar las relaciones? Por eso sentimos que hoy en día es tan importante entender que lo que yo doy, yo lo recibo. Y eso no está, eh, eh, a veces no nos damos cuenta que son leyes universales, espirituales y que están generando la realidad actual. Por lo tanto, para ir de la oscuridad a la luz y cambiar el karma en nuestras relaciones, Debemos hacer un proceso que va de adentro hacia afuera. Por eso les ponemos esta imagen. O sea, donde hay primero que sanar es en mi interior. Las relaciones con otras personas no se van a sanar cambiando afuera. A veces nosotros Decimos que necesitamos cambiar de relación, entonces vamos de una pareja a la otra, vamos de una amistad a la otra, quedamos con un resentimiento por allá, después no por otro por acá, no nos damos cuenta después que estamos resentidos con el planeta entero. O de repente que no puedo sostener relaciones de confianza o de amor o seguridad y afecto y no me doy cuenta y creo que es que los demás están mal. Que es que no he conseguido las, las relaciones adecuadas o que es el entorno que son los otros, los que no están bien y que en realidad yo he tenido mala suerte por no toparme con buenas personas. Pero en realidad es el vínculo con los demás, como yo me relaciono con ellos, lo que yo tengo que cambiar. Y eso es tan fuerte cuando uno se da cuenta, porque la tendencia nuestra para proteger nuestras emociones, es decir, que es afuera que está el problema. Pero cuando yo señalo afuera, hay tres dedos que me señalan a mí. Y en realidad yo tengo mucho que cambiar adentro para lograr tener buenas relaciones. Y interesantemente con las personas que convivo y con las que están más cerca, eh, es con las que hay mayor aprendizaje en qué debo cambiar yo. Y ahí es precisamente donde uno a veces comete el error de pensar que ellos tienen que cambiar mucho. Pero en realidad son un espejo. Por lo tanto, tomando en cuenta ese, ese contexto, tengo que entender que Todas las expectativas falsas que yo tengo sobre mi propio ser, también las tengo sobre los demás. Entonces, si yo tengo expectativas falsas de ser perfecta eh, con los, para cumplir con todos los estereotipos de este, de este mundo actual, entonces tengo que trabajar muchas horas para poder ser buena en mi trabajo, pero también tengo que ser extremadamente dedicada, sacrificada en la casa, también en todo lo que yo hago. Y tengo tantas expectativas de que yo tengo que cumplirlo, que eso es lo correcto, que después tengo insomnio, estoy de mal humor, tengo estrés, porque no me doy cuenta que me pongo cargas yo a mi propio ser que no puedo cumplir. Y como no puedo cumplir, me enojo con el propio ser y uno después no se soporta ni solo pero también se enoja con los demás y en realidad uno empieza a tener choques porque viene de su propia expectativa ya que yo me exijo mucho, también exijo a otros inconscientemente que ellos también tienen que ser la pareja perfecta, la amiga o el amigo perfecto, los padres perfectos, todos perfectos. Y nos cuesta cuando empezamos a tener tantas expectativas, nos, nos cuesta porque nos frustra el darnos cuenta que no son así. Y exigimos y queremos controlar y cambiar a los demás. Y ahí, primero, ¿cuándo ustedes han logrado cambiar a otros? Uno solo puede cambiar cuando uno se da cuenta que necesita cambiar algo. Y con eso, con uno mismo, ya es difícil. <risa> Ahora con otros, no se puede. Y esas expectativas que tengo sobre ellos, es tal vez muestra de que yo tengo falta de aceptación, todavía tengo como imagen falsa, y ideas o expectativas de que los demás van a cumplir mis necesidades emocionales, me van a hacer feliz, me van a dar seguridad, eh, me van a, a, a subir la autoestima, siempre van a estar felices conmigo, siempre me van a uh -huh. querer. Y yo de, dependo de eso para sentir un estado emocional alto. Pero en realidad, todo eso lo que refleja es que con quien yo estoy enojada, con quien yo quiero, tengo una relación muy lejana, distante, y que por eso necesito tanto que alguien me ame, es yo con mi propio ser. O sea, con quien más me enojo es con el propio ser. Y si uno viviera muy feliz consigo mismo, con mucha seguridad, con confianza, con alegría de ser quien es, tendría mucho menos expectativas de que los demás me amen, porque no lo necesitaría tanto. Por otra parte, en las relaciones, un indicador de que hay algún karma negativo es que yo sigo sintiendo cosas negativas o sufrimiento. Y puede ser en relaciones de afecto cercanas, pero que entonces me enojan con frecuencia. O de repente me hacen sentir triste. Y no me doy cuenta que ahí hay un patrón espiritual <risa> donde yo no acepto o hay algo que necesito deshacer en ese vínculo. Eh, porque estoy teniendo una visión hacia ese ser y una presión hacia ese ser muy grande. Y ustedes se pueden fijar, por ejemplo, si uno tiene un hijo o una hija, lo que uno espera de él o ella, a que si sí es el hijo del vecino. O sea, el hijo del vecino uno lo que quiere es que pues, esté bien y todo, ¿verdad? Pero si es hija o hijo, uno busca... Casi que la perfección total de que cumpla todo lo que yo espero de ese ser, ¿verdad? Y hay mucha molestia, ¿verdad? Cuando no se cumple. Y casi que uno además vive a través de otros. Entonces, si el hijo y la hija le salieron mal en los exámenes del colegio, uno se siente que es responsabilidad de uno. Porque yo soy mala madre, porque una buena madre tendría hijos que siempre tienen buenas notas. Por ejemplo, eh, o cuando se divorcian, o cuando están tristes. Y estoy hablando de un, de un eh, tipo de relación que es hijos con sus padres. ¿Verdad? Yo creo que lo que a ellos les pasa es mi responsabilidad. Y en realidad, yo no puedo vivir a través de ellos. Yo puedo inspirarlos, puedo acompañarlos, puedo dar lo mejor de mí, pero mi vida y mi bienestar no depende de los hijos, depende de mí. Tampoco puede depender de mi pareja, depende de mí. No puede depender de mis padres, depende de mí. Cuando yo sano mis propias debilidades, mi propia relación con mi propio ser, también voy desatando los nudos que tengo con esas almas, que a veces están así, fuertes. Y uno se puede dar cuenta que uno no es libre. Eh, un indicador es que uno piensa mucho en, las, en esas otras almas. Y no siempre con felicidad entonces siempre en esto el tema de la introspección el deber a mi ser es muy importante para cancelar el sufrimiento que hay en esas relaciones primero tengo que aprender a que yo no debo tomar sufrimiento eh, es decir hay relaciones que no son buenas. Kármicamente estoy ahí por un motivo. Porque si no hubiera karma no estaría ahí. <ríe> o sea, estoy ahí por un motivo kármico. Es solo por eso. Nada más. Y si alguien me dice algo hiriente. Primero yo tengo que no ponerme en riesgo. Pero segundo. Yo no acepto el sufrimiento. O sea, yo eso no lo compro, no es mío. Es la debilidad de la otra alma. Es sus propias, eh, no sé, formas eh, limitadas de interaccionar conmigo. Pero yo no tomo esa debilidad. Ese es mi derecho. No tomar sufrimiento. Además de no darlo, ¿verdad? Pero también aprender a poner ese límite. Porque si no, uno le dicen algo, sucede algo en una relación y uno se lo queda rumiando, rumiando, se siente mal. No, ese no es mi sufrimiento. Yo estoy tomando lo que me está dando mal o otra alma. Para eso necesito estar en un estado de conciencia de que yo soy alma. Y el otro o la otra es un alma. Más allá de Todas las relaciones es sencillamente un ser de luz, eterno, es hijo de la misma fuente, del alma suprema. Todos somos almas, nada más que eso. El otro, la otra no es un monstruo. No, es solo un alma que tiene mucha luz y que también tiene sus sombras, al igual que yo. Y cuando yo tengo este estado, Puedo tener un, un sentimientos de más compasión y eso hace karma positivo o karma puro. Porque cuando uno está en un vínculo que uno sabe que está enfermo, que yo no me siento feliz. A ver, ¿qué puedo dar yo de luz, de paz, de buenos deseos para ese ser? Para que ese ser esté lleno de esa buena energía. Porque si yo tengo un vínculo enfermo, usualmente lo que pienso son cosas negativas hacia esa alma. Y, la, y lleno de negatividad, de enojo, de malestar, de resentimiento. Mi mente. Y estoy emitiendo eso hacia la otra alma. Y la otra persona lo percibe a miles de kilómetros de distancia. Que cuando yo mismo o yo misma hago el esfuerzo de cambiar lo que yo siento hacia el otro, de intencionar buenos sentimientos, buenos deseos hacia ese ser, voy a intentar conectarme con lo que es un ser espiritual. Eso también se percibe a miles de kilómetros de distancia. Y eso nosotros lo llamamos también aprender. A transformar el karma de un karma negativo a un karma puro y ven que ese ejercicio es espiritual y para eso no es solo de vez en cuando por eso hablamos del karma yoga karma yoga significa vivir en conexión con el alma y el ser supremo entonces que yo lo haga este ejercicio espiritual, eh, una vez perdida en el espacio, no va a cambiar la relación kármica. Necesito hacerlo constantemente, recordarme, estar en conexión con esa fuente de paz, de amor, de compasión, de perdón, llenarme mucho de eso para que se haga mi hábito, tanto. Que esa relación también vaya transformándose. Ahora ustedes me pueden preguntar que si uno se necesita quedar en la relación o se tiene que ir o cómo. Y yo siento que eh, depende del nivel de riesgo, de maltrato mutuo o de, de enfermedad mutua, ¿verdad? Pero definitivamente, aunque uno se vaya físicamente para protegerse o para lo que sea, necesita sanar internamente. Porque me fui físicamente, pero eso no significa que el karma haya cancelado. Y por eso necesito, para no reproducir el mismo patrón, hacer este ejercicio de la conexión constante de yo cambiar mi estado de conciencia a un estado de mayor paz, de mayor amor. Y entender una cosa, cuando yo hago el cambio, recuerdan, a, a una visión positiva, a un acto bueno, el retorno es bueno. Entonces, si yo empiezo a generar otro nivel espiritual, otra rela relación, otra vibración, eso también la otra alma lo va a sentir. Y puede ser que aunque esté a la distancia, se disuelva el karma que hay juntos. Y nuestra meta en el Raya Yoga es de verdad sanar por lo menos el 95% de las relaciones. Eh, puede ser que algunas todavía nos quedan por ahí pero definitivamente cancelar el sufrimiento kármico. Esto es un ejercicio de meditación profunda, de conexión con la fuente, que como que rompe esas barreras, esos muros, ese dolor, y nos permite lograr una armonía. Porque uno se tiene que ir a su hogar, cuando nos vayamos y ya dejemos este cuerpo en paz, y una de las cosas que más he visto eh, con personas que ya van a partir es que una de las etapas que pasan es la necesidad de perdonar y perdonarse. Y si no, no se mueren en paz. Hay, hay mucha agonía, y malestar. ¿Por qué no hacer ese perdón de perdonarme yo? Y perdonar a otros desde ya. Y así estar preparado y en cualquier momento poder sencillamente volar. Que yo no le deba nada a nadie y que nadie me deba nada a mí. Entonces, eso es un ejercicio espiritual. Y les propongo que lo hagamos. Que hagamos en este momento un ejercicio de meditación. Está bien, que se pueden, se pueden llevar ustedes como un regalo y practicarlo diariamente durante al menos un mes. A ver cómo les va con esas relaciones kármicas más fuertes. Entonces les invito a que inhalemos profundo. Si quieren pueden ver esa luz que está al frente en, en la pantalla. Pueden visualizar en este momento a ustedes y alrededor de ustedes a todas las almas más cercanas con las que más conviven e interactúan. Si yo pudiera poner un número de uno al diez en la paz, la armonía que hay en cada una de esas relaciones ¿Cuánto sería? posiblemente me dé cuenta que hay mucho que puedo mejorar. Que si estoy con esas almas y están más cercanas a mí, ¿cómo podría tener relaciones más sanas? Y así verdaderamente vivir en mayor paz. ¿Cómo ver a esas almas libres de expectativas hacia ellas? ¿Cómo verlas sin la necesidad de que cambien? Ya son solo almas. De tanto que yo no puedo cambiar en ellas. Pero sí puedo cambiar en cómo me relaciono con ellas Al igual de cómo me relaciono con el propio ser Y dejar de exigir a este ser que soy y presionar por un momento, dale espacio para que esté libre y en paz. Yo soy un ser irrepetible, valioso, así como soy. Dejo de compararme Procuro conocer con mayor profundidad y cariño a este ser que soy yo. Entre más yo me acerque a mi ser y me perdone por lo que sea que yo sienta que necesite perdonarme. Perdonarme por si yo me hice sufrir. Perdonarme si siento que cometí errores. Así también podré perdonar a los demás. Y si la relación es muy fuerte. Entregarla también al alma suprema. Para llenar de esa energía pura. Ese vínculo con ese ser. Y que no sea solo una relación de Dios, sino también que el alma suprema esté en el centro. Y que deshaga cualquier resentimiento. Con esa pureza, esos buenos deseos, finalmente perdonar. Puedo volver a este estado cuando sea que yo quiera. Un Yo soy paz. Muchas gracias por haber estado allí. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden dejarla en el chat todos los mejores deseos y que tengan una muy linda semana